En este vídeo vamos a ver cómo podemos gestionar o manejar la variable de climatización o cooling dentro de una solución DCIM. Eh, estamos viendo estableciendo un filtro visual de la parte ambiental, la parte de temperatura, en el cual voy a establecer unos criterios de grados centígrados de, en cuanto a media eh, de los datos climáticos que tengo por rack y vamos a establecer este filtro en, en, en el DCIM. Lo que nos está mostrando esta imagen es eh, racks, eh, armarios o cabines que, en color rojo que están por encima de 27 grados centígrados, otros racks que estén por debajo de 21 grados centígrados en color verde y luego nos muestra eh, racks eh, en, en amarillo en el cual se encuentran entre estos dos valores. A partir de aquí podemos tener una foto momentánea de gestión de cómo es la condición actual de nuestro data center. Podemos hacer esa misma sectorización por un sensor en concreto, tengamos sensorizados la parte superior de los armarios y establecer ese criterio para ver si realmente esta media me está afectando en diferentes fases, fases de, de altura.